de la mañana, estamos en Mar de Tuyú hoy vamos a inaugurar la temporada de pesca de pejerreyes 2022, nos vamos a pescar a los horcones y bueno, tenemos más o menos una horita de viaje Bueno, ruta 11, esta es la rotonda de acceso a Pinamar acá doblamos en ruta 74 hacia, hacia Madariaga si vienen de Capital Federal hacen el camino inverso van por ruta 56 y de Madariaga retoman hacia Pinamar este, tenemos unos kilómetros más y luego un, serán 10 kilómetros de tierra ha llovido en los días anteriores, así que bueno, esperemos que esté bien pero bueno, ya estamos más cerca del Paseo Los Orcones vamos a ver qué pasa con los pejerreyes acá estamos entonces, acceso a Laguna Los Orcones un kilómetro y medio de camino de tierra Que parece que está en muy buen estado Bueno, acá transitamos unos 400 metros Desde la ruta 74 y Ya tenemos un camino a la derecha Que nos lleva a paseo Los Orcones Seguimos, viaje por camino de tierra Bueno, acá llegamos Hay que hacer cola para ingresar Laguna de los Orcones, Paseo de los Orcones, Madriaga Bueno, llegamos temprano, 7 y cuarto de la mañana eh, llegamos al acceso al portón del Paseo de los Horcones, hay que esperar hasta que siete y media abran, se hace una pequeña cola, acá le mostramos. O sea, hay varios amigos pescadores esperando para el ingreso. Así que bueno, ya falta poquito, entramos al Paseo de los Horcones y eh, nos vamos a pescar pejerreyes inaugurando la temporada 2022 de la especie que tanto nos apasiona. Esperamos tener suerte y traer unas buenas imágenes.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 eShops.mercadolibre.com.ar barra freshmass air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshear.com.ar Llegamos a Paseo de los Orcones y bueno, nuestra guía Leticia Vargas. ¿Cómo estás Leticia? Tanto Muy tiempo? bien, Gabriel. Venimos a relevar eh, este espejo pequeño, pero que está rindiendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, ¿Ustedes están haciendo de guía en, tanto en Madreva como acá? Eh, en La Salada y también acá, en Paseo de los Orcones. Acá es una laguna más pequeña, así que sacamos tres pescadores eh, porque se me, nos metemos en bote. Eh, pero bueno, está se está pescando bien Por ahí se pesca mejor eh, en el verano Es una laguna que rinde mejor eh, Así que bueno, y también para que de paso los pescadores eh, Conozcan este pequeño espejo Pero que también está muy bueno Sí, solo permiten cierta potencia para de motor, Sí, acá ¿no? sí Sí, sí, sí. Baja potencia Son, son los motores eh, prácticamente eléctricos Motores pequeñitos eh, Por el tema de... Eh, cuidan mucho el tema de la contaminación Todo en esta laguna La verdad que son muy cuidadosos en ese sentido eh, O directamente a remo A remo, sí, porque es muy chiquita, ¿no? Sí. Pequeña. sí, sí, es chiquita Así que bueno, es un, un espejo que está De fácil acceso Por camino a tierra, a pocos kilómetros y... sí, sí, sí, sí, está sí. muy cerquita de la ruta eh, Así que... En, yo no sé si tenemos 7 kilómetros me sí. parece no más de eso se lleva muy bien así que muy lindo el lugar también para los que quieran venir a pescar de costa sí, y... tienen un predio muy lindo amplio eh, inclusive para, para venir con familia sí. y poder pescar pasar el día eh, la verdad que es una laguna eh, linda un predio como viste impecable sí. eh, así que está, es para recomendar sí le vamos a, a, a dedicar esta nota a José Vargas que no está con nosotros este año no, eh, ahora me tocó a mí ¿te dejó todo a cargo a vos? todo todo el peso, la responsabilidad todo, todo, de y la pesca, de todo bueno, está bien así sigue. que bueno, hay que hacerle los honores vamos a tratar de hacer una buena nota entonces exacto bueno, gracias Leti, vamos a ver si tenemos suerte dale, perfecto dale, dale.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 tiene la manecita para transportarlo eh, entraron en tres colores rojo, azul, negro ahí Facu muestra desplegado súper rápido lo pueden llevar colgado no, no, no va a molestar, son livianos también y lo importante es que soporta bastante peso para la gente por ahí que está complicado en el tema de encontrar una silla que, que, que aguante soporta bastante peso y esto se está usando mucho mucho en el verano en los campings, en la playa se llevan un paseos se llevan los sellos directores y esto la verdad que es muy práctico. puedes poner una latita de, de bebida, hielo, ya tenés tu conservadora propia en el sillón directo. Y bueno, y acá enfrente tenemos por ejemplo un sillón legal, unas sillas legales de la marca Skinny. Esta es lo que tiene de, de, de especial, este modelo por ejemplo que se puede desarmar toda. Buenísimo, súper compacto. Súper compacto, súper resistente. También con la funda para transporte. También tiene la funda acá y le va a quedar de este tamaño la, la, la sillita. A ah. ver dónde contactarnos en las redes sociales, en nuestro teléfono 5253 4503 a través de nuestro WhatsApp, eh, si no nos pueden encontrar acá en nuestro local, Juan Manuel de Rosas 148 Morón. Todos estos productos los pueden abonar en cuotas sin interés, en 6, en 12 y en hasta 18 cuotas sin interés. Eso es ¿no?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 el clásico anafe por ejemplo este anafe como lo ves viene con su caja transportadora tiene un funcionamiento realmente muy, muy bueno muy fácil acá dentro va la garrafa así que colocamos ahí respetamos solamente esa muesca lo que hacemos es acá acoplarlo ¿sí? la garrafa acá venimos y prendemos o sea, como puedes ver ahí ya está prendido después lo puedes bajar regular más o menos intensidad y después lo apagas una vez que terminamos de usarlo, lo desacoplamos y ya queda listo para transportarlo, para poder guardarlo y transportarlo. Bueno, un clásico de siempre, que funciona muy bien, lo usan muchísimo para los domicilios también, en el caso que nos quedemos sin gas, o algo, mucha gente que lo usa para cocinar en el fondo de la casa, ¿viste? un bif o algo para no generar olor, está buenísimo, muy, muy práctico. Eh, después tenés los bien compactos, bien chiquititos, que este en este caso, por ejemplo, queda en un estuche, queda guardadito en este estuche, fíjate en el tamaño que queda, ¿sí? con mi mano, que este puede utilizar esta garrafa más petiza o esta que es más grande. Esta tiene 230 gramos esta tiene 450 gramos. Pero está muy bueno, un tamaño muy chiquitito, bien mochilero, bien práctico para llevar la mochila cuando uno tiene que hacer eh, muchos, muchos, muchas horas o muchos kilómetros de caminata, ¿no? Después si no hay algo así, también compacto, un poquito más grande que el otro. Pero clásico, esto se guarda el calentador por un lado, ¿sí? Con la base y las garrafitas por otro, ¿no? un sistema más económico y muy práctico. Después tenés este otro modelo así, que este va la garrafita ahí adentro, que va a guardar la garrafa ahí adentro. Y después este otro modelito también bien compacto, también mochilero, que la garrafa la colocamos acá de costado. ¿sí? Y lo que hacemos después es plegamos las patitas ¿sí? y plegamos acá la parte donde va la olla o eso y queda bien chiquitito también.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 encarnando Gabriel de Cabañas, El Picapalo Entre Ríos, Argentina En Laguna La Zoraida pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno y ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey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 En Laguna La Zoraida, pescero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlain. Dispone de tres embarcaciones técnicas. Tracker 620 totalmente equipadas, dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome, celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlain. En Berizo, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tráter cómoda y segura. Promoción en días de semana, mil pesos por pescador. Comunicate al 2215-92-1746 o en Instagram Facundo6625. En Berizo, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram NicoPescaA. Promoción en día de semana 4 mil pesos por pescador.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 Así que bueno, amigos, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, porque a nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa, y vamos a estar contestando. Nos sus preguntas, y dan.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 o comunicate al teléfono 24 77 45 41 89 www.norfish.com.ar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 y ahí colocamos 1, 2, 3, es para 5 cañas, ¿sí? ahí ponemos cañas. Pesquero, eh, bueno, un gusto conocerte Martín y bienvenido al programa. Igualmente. Y la verdad que gracias, muy lindo lugar. Eh, tenés de todo, ¿no? Prácticamente. Lo que, lo que a un pescador le pueda hacer falta y podamos darle una mano para que pueda pasar un buen día. Bajada de embarcación, alquiler de. Alquiler de botes, alquiler de kayak, alquiler de motores. Eh, también doy el servicio del remolque, que eso es para la gente que no sabe remar o no tiene intenciones de remar se lo lleva hasta la zona de pesca y a un horario acordado directamente se lo regresa a buscar también hay un lugar para sí, la pesca de, de costa. costa tienen todo lo que es una línea de parrilla sobre la costa para quien practica la pesca de costa o tanto la familia que, que venga de paseo también cuento con el sector de camping con luz eléctrica a las 24 horas sí. este, después venta de carnada ah eso es importante, después. hay mojarra acá ¿no? sí. y después lo que es una proveeduría con bebidas hielo, carbón, leña, lo que que la gente necesite para el, para el asado. Y muy buena pesca, la muy verdad es espectacular la pesca de se Les si recomiendo. Mucho que la hayan pasado bien. Gracias, Martín, y bueno, por vamos favor, a bajar los teléfonos ahí. Eh. Un gusto. gusto. Hasta luego. Es caro me metiste de botilla. Un paternote, ¿no? Sí. ¿El, primero, ¿El? ¿el primero? El primero. ahora porque no estaba yo viendo que estaba para la ¿Por te Claro. Mira vos. No ¿Era, estaba complicado.